Hola, soy Lina Tochi y el día de hoy te traigo un tutorial de manualidades. Estamos en el mes de octubre y el día de hoy se les de ratón, segundo, no sé qué es, no sé qué le deben formar, coche ratón. entonces vamos allá. Y los materiales que vamos a utilizar son papel de china de los colores que vayas a decorar, una pluma o un lápiz para marcar, un exacto o cúter, el que tengas tijeras, ganchos para ropa, pinza sujeta papel o clips, lo que tengas a la mano, estos nos van a ayudar a que el papel no se mueva. Una tabla de corte, si no tienes puedes utilizar un pedazo de cartón para que no cortes la mesa. Y los moldes, ya sean impresos o puedes dibujarlos tú mismo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es doblar el papel de china por la mitad, a lo largo. Pintar las puntas. Intenta que te quede lo más derechito posible. Y volvemos a doblarlo a lo largo. Ya que lo tenemos así, lo vamos a doblar a la mitad. Y de nuevo a la mitad. Y una vez más. Listo te tiene que quedar. Ahora voy a situar nuestro molde en la parte inferior. Al momento de poner tu molde sobre el papel de china, fíjate bien que te haya quedado parejo el papel de china, porque si no, te va a quedar mucho el dibujo. Y vamos a comenzar a marcar, que no se te pase ninguna línea. Márcalas muy bien. Y ahora vamos a poner los ganchitos. Vamos a dejar una especie de triangulito y recto en la parte superior. No cortes tan delgado el triangulito o si no se te va a desprender muy fácil el dibujo. Y recuerda, no veas la parte donde está situado el cúter, sino más adelante, donde vas a cortar. Así te saldrá derechito. Y hazlo muy suavecito porque a mí el primero se me rompió, por ejercerle tanta presión. El del gatito va a ser un poquito diferente, porque el gatito va a ir agarrado de las orejitas. Entonces lo que vamos a hacer es cortar alrededor de aquí. ¡Listo! Y así quedan. A mí me quedaron medio creepy porque soy un poquito desesperada. Pero a ti te van a quedar geniales, inténtalo. Verlos abriendo poco a poco porque se te pueden romper. Como a mí. Y les tuve que poner cinta. Y aquí nos van a quedar dos pegados. Nada más tenemos que abrirlo así. Y le vamos a pasar la tijera por el medio. Por esta rayita. Y listo. Ya puedes decorar. Mira. Yo lo usé para decorar estos vidrios. Que la tienda de regalo. ¡Ah! copy Y también hice estos fantasmitas, solo que no tenía blanco. Hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Lo importante es no gastar tanto. ¡Buah! Esto fue todo por el video, espero que te haya gustado. Dale like y comparte. No olvides suscribirte. Nos vemos, estrellitas.